Bueno, Granada es una de las ciudades más afectadas por el incremento de las temperaturas debido al cambio climático. Y además de reducir las emisiones para frenar ese cambio climático, hace falta que adaptemos el medio ambiente urbano a ese incremento de las temperaturas que ya estamos experimentando. En el clima seco de Granada, las estrategias, los mecanismos bioclimáticos que tradicionalmente se han empleado eh, para bajar la temperatura y también la sensación térmica han sido la sombra, la creación de sombras y también la modificación del aire. Y las dos cosas se consiguen con presencia de vegetación. La vegetación aporta estas dos cosas. Por eso es tan importante la estrategia de reverdecer la ciudad, renaturalizar nuestras calles y nuestras plazas. Eh, esa es la dirección en la que entendemos que habría que ir, pero nos encontramos con que desde el ayuntamiento se está haciendo todo lo contrario. Hoy asistimos con mucha tristeza a la retirada de una fachada vegetal aquí en el barrio de La Madalena por orden del ayuntamiento. Hace más de dos años que advertimos que el planeamiento de protección debía adaptarse a estas cuestiones, que debía adaptarse a lo que dice una ley estatal, la Ley de Regeneración y Reforma Urbana, que es de 2013, que obliga a adaptar el planeamiento, incluso el de protección, para permitir soluciones tanto de accesibilidad como de eficiencia energética en este sentido. Yo soy Álvaro Zapata, de Estudio Zapata. Eh, ...bueno, esta, este camino empezó hace, bueno, en el año 2016... ...cuando fue, cuando monté el jardín... ...entonces todo el proceso fue, desde un inicio... ...tratar de legalizar el jardín... ...se me negó de primera mano por parte de urbanismo... ...y bueno, desde entonces llevo luchando... Eh, ...para que se conserve el jardín... ...bueno, por desgracia pues no, no ha sido así... Me, inter ...me pusieron una multa que conseguí que me, la, que me la quitaran... ...justificando que realmente según normativa... ...no podía ser sancionable porque puesto que no estaba regulado... ...estaba fuera de, digamos, de la norma... ...conseguimos que me quitasen la multa... ...pero sin embargo el, el expediente de, de restauración siguió su curso... ...y hasta hace un par de meses pues me llegó un, un, una cartita... ...ordenándome el, que tenía que eh, quitar el jardín... ...en un plazo bastante corto de tiempo y bueno... Y, ...y aquí estamos ahora mismo... ...con tristeza pero bueno... ...cuatro metros cuadrados de jardín menos... En, ...de zona verde en Granada... ...y este es el resultado".